Saludos a toda la comunidad del barrio Candelaria Arenas, nos encontramos en la comunidad de Villa Kennedy en la iglesia Manantial de Vida y agradecemos a la pastora de esta comunidad, a la hermana Evelyn Díaz quien nos abrió las puertas de su iglesia para que podamos tra traerle a nuestra gente eh, una feria de servicio y esta que le habla es tu representantes Débora Soto Arroyo estamos más que contentos de poder traerle diferentes eh, servicios a esta comunidad y cuenta con nosotros en esta hora eh, personal de ANSCA, personal del departamento de la vivienda, personal también del departamento de la familia. Y también tenemos eh, los servicios del Departamento de Hacienda y la Comisión Estatal de Elecciones. Además, también usted puede pasar a, a recortarse, a ponerse bonito, bonita. Y también, sobre todo, contamos con los servicios médicos de Morovi Heart Community Center. Así que les invitamos para que usted se des aquí en esta comunidad. Una hermosa comunidad que cuenta con esta servidora.